Ahora ve si esa moza que se va a casar tiene su virginidad para dársela a las familias gitanas. Si falla entonces se le corta el cuello al padre de la novia y a la familia de la novia, no a la familia del novio. La familia del novio es el que corta el cuello, la calavera se la quitamos en raíz, a la familia de la novia. Porque ahí no puede haber engaños ninguno. Además que no puede ser cuando una moza gitana ...entrega esa vergüenza tan grande a la familia del novio... ...es porque la tiene, no se va a poner ahí sin tenerla... y ...si no pues ya sabe, una masacre... Mi hermano, ahora no vale nada porque mírenlo, ¿eh? está blanco totalmente. De aquí una, un cuarto de hora veremos a ver lo que vale. Es. Muy bien. Veremos a ver lo que vale. ¿eh? Muy bien. Y yo pongo mi cabeza que valdrá millones. Bien, ¿Eh? ¿Están conformes? ¿no? Está Ahora, ha coronado al novio, corona a sus suegros, a sus padres y a toda la familia y amigos en general. Muy bien. Y como lo veo muy luposito, pues me lo paso para bien, usted. Bien, bien, bien, bien. Pues Y después los demás. Pues señores, yo qué queréis que digas, aquí están los viejos que entendéis más que yo. Yo como padre, pues es una alegría muy grande de que os haya colorado a toda la familia. Así. Como bueno que es, me lo paso por ti a mi cabeza. Muy bien. Yo, perdón. Yo voy a decir dos palabras aquí, señores, para que lo vean todos. Quiero que lo vean esto. Esto es el carné de identidad de la mujer y como carné de identidad de la mujer y lo veo que está bien, este pañuelo para mí es extraordinario y este es mi último hijo que se me casa y como es el último que se me casa, para mí es un orgullo muy grande que ha coronado a toda la familia. A toda la familia mía y a toda la familia de la novia, que todos somos familia. Y como familia que somos, si éramos antes familia, ahora somos mucho más. Ahora somos mucho más. Quiero, señores, que miren este pañuelo y este carnet de identidad que sirva para bien de todos los gitanos. Señores, con mucho orgullo me lo paso por mi cabeza porque me lo puedo coronar porque es un carnet de identidad limpio y bueno. Y como limpio y bueno, quiero que echen una mirada todos y que lo vean aquí. Vosotros decís que está bien, si está bien, lo veis bien, ¿no? Por lo tanto, yo me corona, yo junto con mi consejo que lo tengo aquí. Señores, yo me lo paso por encima eh, ver, Aquí hay un pañuelo que pesa mucho muchos kilos, porque lo bueno se ve a escape. Y si hay alguno en este momento que diga a este pañuelo que no es, mal, que, que es malo, que lo diga ahora. Y si es bueno, que, lo diga, que, que sale para siempre. Y como es bueno, yo me lo paso por la cabeza. Bueno, bueno, pues, bien. Pues, pues, bien. Pues, eh, yo afirmo bueno, lo que dicen los hombres, lo afirmo yo, porque realmente no, no, no. esto es honra, y como es honra y es sobrino mío, pues también tengo mucho orgullo, y océ, como o sea, orgullo, cógelo, pues, Todos, el que sea, el que quiera que, que lo coja Señores, esto es lo que mantiene a toda raza gitana Que roguemos todos que esto dure y que todos sean como este Lo que ruego, que lo conserve para todos Y que rueguen mucho por nosotros todos Y que se siga sacando todo aquí. Así es. Señores, esto más que nada va ahora para la juventud la juventud tenéis que respetar esto, que lo único que nos queda al gitano. Entre nosotros de la familia no hace falta jurar, porque somos toda familia. Antes juraba, ahora no. Con respeto a este pañuelo, yo me corono con él. Muy Bueno, pues es un privilegio que me hayan dado este pañuelo. Esto es una tradición gitana, que mientras hagamos esto, habrá gitanos. Una vez que esto no se haga, ya no habrán más gitanos Por eso, tenemos que llevar esta tradición siempre, porque los antepasados lo han hecho y seguiremos haciéndolo. Porque una vez que no hagamos esto, no habrá gitano, no habrá nada. También digo, para si hay alguna moza, que guarde también la virginidad para que pueda honrar a sus padres y a sus suegros, como esta doncella la ha he hecho. Y como este pañuelo es bueno de honra y gorbenza, yo me lo paso por mi cabeza. Muy bien, pero pues, bueno. señores, este pañuelo ya está todo dicho. Sí, es un pañuelo exagerado. Lo que está a la vista no da falta que a Como bueno y puro yo me corro con él. Bien, muy bien. Muy bueno. Muy bueno, ¡Yo! Señores, ve aquí un tesoro. Un tesoro que pesa mucho. Bueno, y tenemos tres rosas no como tres no con dos palmos de puntilla y de un pañuelo, los han grabado toda la partida bueno, por lo tanto yo me lo paso por la cabeza muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy pañuelo muy cojo muy la muy para muy la muy placer muy bueno muy muy muy mucho, mucho falta mucha gente, pero bueno, como es bueno, yo creo que es bueno, señores, con el